El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, y ex presidente del Consejo de Ministros, también que se quiere pronunciar sobre esta eh, apertura de investigación al presidente de la República. Congresista Bellido, ¿qué tal? Su opinión, por favor. No, en primer lugar, saludar a nivel nacional a todos nuestros hermanos, y siempre deseando que este año 2022 nos recuperemos en el, principalmente en el plano económico y avancemos como país. Respecto a esa apertura, es importante que los diferentes eh, organismos eh, cumplan su función como tal, con arreglo a la constitución y a la normatividad que existe. En este caso hay dos cosas por aclarar. Si el presidente de la República se está allanando a que el Ministerio Público continúe con todas sus investigaciones y que ésta no puede colisionar con la Constitución, me parece correcto. Y es un gesto importante, pero hay que estar seguros de cuál es la posición del Presidente de la República, ya que existen eh, ciertas normas eh, que salvaguardan la investidura de la Presidente de la República. Claro que sí, por eso es que va a ser investigado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y además el presidente de la República también siempre, siempre ha señalado a él, o a través de su abogado, que está presto a colaborar con todas las investigaciones respecto a estas denuncias. No, en esa línea es un ejemplo, que presidente de Ayana y eh, de IB de... de, de aplicar la normatividad eh, constitucional en el país, ¿no? En el caso específico, en estas investigaciones que se vienen dando. Claro, ¿qué, ¿qué reflexión le daría, ahora que usted ya no está dentro del, eh, del gobierno en este caso, eh, con respecto a toda esta situación, a todas estas denuncias, debió transparentar, bueno, hasta ahora tampoco se sabe la lista de personas que llegaron a, a Breña y tampoco a, a estas reuniones que no son, que no fueron nada transparentes. ¿Qué reflexión le daría o qué recomendación, en todo caso, al presidente? Mira, en primer lugar, eh, tenemos que tener en claro que el aparato a nivel nacional no es, no no depende todo del presidente, ¿no? Es todo un sistema que funciona y para poder desmontar eso es todo un trabajo que hay que desarrollar incluso en el plano cultural. Porque esta investigación parte de algunas premisas que podría genera, haber haberse generado irregularidades y ciertos temas eh, que puedan tender a un tema ilegal en todos los, eh, digamos, las visitas que ha podido ver. Uh -huh. Una, o sea Parte de ello. Por tanto, si realmente pensamos en el país, es un trabajo cultural, es un trabajo normativo que hay que avanzar en todos los niveles. Pero también lo que no vamos a descartar y con claridad lo expreso eh, uh -huh. el día de hoy, es que no vaya a ser que este inicio uh, de investigación al presidente de la república que a aquellos que no les interesa el país, que a aquellos que no les interesa la verdad sino que quieren sacar provecho lo que no han podido ganar en el proceso electoral hoy quieren eh, sacar provecho poniendo el país en crisis poniendo el país en una situación eh, complicada, eh, querer sacar políticamente uh -huh. para que en el Congreso se esté presentando nuevamente una moción de vacancia, de, de vacancia hacia el presidente y todo lo demás. O claro. sea, hay gente inescrupuloso que se presta a ello. O sea, no reflexiona, no piensa. Lo único que ellos quieren pensar es que Pedro Castillo no puede ser presidente y quien piensa así realmente está discriminando a un gran sector del país cualquier uh -huh. ciudadano que claro. cumple los requisitos es presidente y ya este proceso electoral ha demostrado ello y tienen que aceptar pues los resultados o sea usted señala que esto se, se trataría pues de un nuevo pedido de vacancia dentro del Congreso de la República se, se estaría lo ya que, trabajando lo que, lo, que sí, lo que sí presumo que de manera política algunas personas inescrupulosas uh -huh. pueden usar esta intención okay. de transparentar, de demostrar eh, de la objetividad por parte del Ministerio Público y también por parte del Presidente de la República. Okay. Ojalá hubieran sido así cuando Fujimori estuvo en el poder. Ojalá okay. hubieran funcionado estos organismos así cuando estuvo Alan García Pérez, cuando estuvo otros presidentes, otros presidentes que realmente eh, han hecho mucho daño al país y a la economía nacional. ¿Qué le diría al presidente de la República en estos momentos, congresista Bellido? Indicar al presidente tomar la decisión más adecuada y siempre, siempre mantenerse firme. En lo que uno plantea, dice. Porque hay un dicho. Lo único que tiene un ser humano es su palabra. Lo demás, bueno, es un decir. Bueno, muchísimas gracias, congresista Guido Bellido, por esta apertura de investigación al presidente de la República. Congresista Bellido, ¿qué tal? Su opinión, por favor. No, en primer lugar, saludar a nivel nacional a todos nuestros hermanos.